Elecciones 2019. El candidato a presidente por consenso federal, Roberto Lavaña, contó este domingo que durante una conversación con Mauricio Macri, descubrió que el mandatario ignoraba que no se había enviado al Congreso el proyecto de reperfilamiento de la deuda. De acuerdo con lo que explicó el exministro de Economía en el Canal América, el jefe de Estado quedó asombrado cuando él dijo que no había ningún proyecto circulando financiación de la deuda y yo le dije, mira, la verdad que no sé si sí, hablamos la semana pasada de esto pero yo no, no después no lo seguí voy a averiguar en qué está y al rato lo llamé y le dije, mira no hay ningún proyecto circulando si sí, no llegó ¿Eh? no había llegado, nadie conocía el proyecto y él quedó muy asombrado y bueno, a la media hora hubo una comunicación con el ministro de economía y demás, y el proyecto empezó a circular pero, pero, pero no es menor lo que está diciendo. O sea, el presidente lo llama porque no avanza el proyecto y no sabía que el proyecto no estaba dando No, vuelta. porque es más fácil hacer responsable a los otros. La queja de él era: no me ayudan a que avance. Mira, este, si el proyecto no está si ni siquiera Circulando con... Estadísticas. Según un análisis privado, el sector minorista cayó en agosto el 19% en relación a igual mes del 2018. El dato fue dado a conocer por industriales pymes argentinos en base a números de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa que ubicó a los rubros calzado, marroquinería, joyería y relojería como los más castigados Política El ex gobernador de Buenos Aires y actual diputado nacional Daniel Scioli recomendó este domingo que no se lleven a cabo los debates presidenciales entre los candidatos argumentó que podrían exponer aún más al gobierno nacional, que se encuentra en medio de una crisis económica y financiera. Yo entiendo el debate, la expectativa puede generar, pero eso es poner a gobierno un mayor castigo aún. Seguramente en aquel momento no se dio la dimensión, pero por el correr del tiempo, al volver a escuchar, la inflación no es un problema. Lo vamos a evaluar. Eh, ¿En qué te han convertido? Eh, ¿En qué te han convertido? Argentina, los dólares no es un problema y hoy vemos que tenemos falta de dólares, falta de pesos, un gran endeudamiento. Sociedad. Ante una multitud que colmó la Universidad Nacional de La Matanza y frente a miles de personas que siguieron el acto a través de pantallas gigantes fuera del edificio, Cristina Fernández de Kirchner presentó este sábado su libro Sinceramente. La acompañaron el candidato a gobernador del Frente de Todos, Axel Kicillof, la intendenta Verónica Magario y el diputado nacional y candidato a intendente Fernando Espinosa. Yo creo que vamos a tener una oportunidad porque tal vez nunca en ningún periodo histórico, político estuvo tan cerca una política de la otra que se presumía que era la correcta. O sea, para simplificarlo, la política en blanco era esta y decían, no, no, no, no, hay que hacer exactamente todo al revés de lo que están haciendo ustedes. Bueno, se comprobó que no, miren dónde estamos. Con un endeudamiento, con una desocupación. Sí, vinieron... ...vinieron proponiendo pobreza cero y nos vamos con sanciones de leyes de emergencia alimentaria. Yo creo que todo esto nos va a obligar a todos a despojarnos todos de prejuicios de preconceptos que todos tenemos unos sobre otros, eh, partidos sobre otros partidos. Eh, ¿En serio que la Argentina necesita debatir las políticas que se tienen que aplicar? Porque además no va a servir decir esto hay que hacerlo porque nosotros ganamos las elecciones. No, eso no va a servir. En todo caso, esto va a haber que hacerlo porque es lo único que se puede hacer para que la gente... ...pueda vivir mejor y podamos desendeudar, comenzar a desendeudar el país, no porque gane la selección. Gobierno. El presidente Mauricio Macri encabezó el acto de presentación del anteproyecto del nuevo Código Procesal Civil y Comercial... ...y consideró que hay una queja extendida en la ciudadanía, porque perciben que la justicia es lenta, está llena de burocracia y lejos de la gente lo que explica que la sociedad no tenga una buena opinión del Poder Judicial. El discurso no fue escuchado por ningún ministro de la Corte Suprema de la Justicia, ya que ninguno de los cinco magistrados asistió al acto en la Casa Rosada. A los argentinos siempre nos pasó algo muy triste con la justicia. Si le preguntamos a cualquiera qué piensa de ella, seguramente, ustedes saben, hoy no tengo una buena opinión. Piensan que es lenta, que está llena de burocracia, de idas y vueltas. Y tal vez lo peor, seguro nos diga que está lejos de la gente y que nunca pone a las personas como prioridad. Los argentinos necesitamos poder creer en nuestra justicia. Necesitamos confiar en ella, confiar en que está para defendernos, para protegernos, saber que está para servirnos, para responder a nuestras demandas y ayudarnos cuando la necesitamos. Y gracias al esfuerzo enorme de muchos, estamos avanzando en este sentido. Política. El candidato a vicepresidente de la nación por Juntos por el Cambio, Miguel Ángel Pichetto, habló sobre un eventual gobierno del Frente de Todos. Volvió a criticar al dirigente social Juan Grabois y dijo que los que tengan una casa o más deberán donarla a la revolución imaginaria. Así también abona también cierto cierto resentimiento cierta visión, cierta visión clasista digamos, desde el punto de vista político que los hace aparecer aunque no quieran ni deban seguramente deben tener la palabra prohibida todos estos, uh -huh. pero hablan igual porque no pueden uh -huh. eh, no pueden callarse, no pueden contenerse porque en el fondo son tontos en realidad expresan posiciones que atrasan en la sociedad, y lo mismo que es lo de Grabois Reforma agraria, tomemos los shopping, eh, destruyamos a ah, los que tengan una vivienda además porque a lo mejor es el ahorro de toda su vida, que un, una casa y un departamento, el departamento lo van a tener que entregar a la revolución. No se sabe qué revolución imaginaria quieren construir en el siglo XXI, eh, con ideas viejas que atrasan, pero 70, 80 años atrasan. Economía. Tras varias idas y vueltas. El gobierno, empresarios y la CGT acordaron dar un bono de emergencia obligatorio de 5.000 mil pesos para los trabajadores del sector privado, que será no remunerativo y solo en carácter de adelanto de las futuras revisiones paritarias. Daniel Funes de Rioja, vicepresidente de la Unión Industrial Argentina. En primer lugar, el carácter no remunerativo hace a la, a la esencia por el peso de las cargas sociales. Y además, eh, que entre empleadores y eh, los sectores que negocian los convenios colectivos, también podrán pautar alguna forma de plazo para determinadas situaciones, lo van a decidir en el marco de cada convenio. Ignacio Werner, Secretario de Comercio Exterior. Es Muy importante la, la buena predisposición, que demostraron tanto la parte empresaria como los trabajadores, eh, entendemos que fue una discusión sumamente enriquecedora y donde las partes pusieron buena predisposición. Elecciones 2019 Rodolfo Suárez, intendente de la ciudad de Mendoza y candidato a gobernador, se encargó de aclarar este lunes que él no es ni el candidato de Cambiemos ni el candidato de la Casa Rosada. De esta manera, muchos funcionarios intentan despegarse de la imagen oficial a manera de no perder votos para las próximas elecciones. No, no soy el candidato de Casa Rosada, no soy el candidato de Capiemos, aquí es un frente que se llama Cambia Mendoza, es otra configuración política eh, distinta. Ajá. Y obviamente además... No puedo ser candidato a Casa porque es una elección provincial esta. Nuestra campaña se ha basado en la continuidad del gobierno de Alfredo eh, Cornejo, en la prestación de, de todos los servicios que tiene a cargo un gobernador, que es justicia, educación, eh, salud, seguridad, y la gente lo, lo valora muchísimo. Eh, el gobierno de Cambio creo que generó una expectativa sin contarle a, la, a los argentinos que era lo que pasaba, y eso... Y eso bueno, la, la, la gente cuando tiene expectativas y no se satisface, vota de otra manera. Política exterior. Mauricio Macri habló este martes ante la Asamblea General de las Naciones Unidas, en lo que fue su última aparición en este foro durante su mandato presidencial. Frente a los delegados en Nueva York, defendió el acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea así como reivindicó la soberanía argentina sobre las Islas Malvinas y reclamó la cooperación de Irán para esclarecer el atentado a la AMIA. Es un honor dirigirme nuevamente a esta Asamblea a pocos meses de culminar mi primer mandato como presidente para compartir el rumbo que desarrolló la Argentina en su vínculo con la sociedad internacional. Un rumbo que se caracterizó por desempeñar un rol constructivo para enfrentar juntos los desafíos globales apostando por la búsqueda de consensos y la acción colectiva, actuando con la convicción de que el mundo es mucho más una oportunidad que una amenaza y dedicado a construir confianza internacional, diversificar socios, ampliar espacios de cooperación y buscar ámbitos donde la Argentina pueda desempeñar un papel relevante. Elecciones 2019 Alberto Fernández Pasó por Mendoza, donde dio su apoyo a la candidata a gobernadora del Frente de Todos, Anabel Fernández Agasti, y destacó el rol federal que pretende darle a su gobierno si resulta electo en octubre. En ese marco, Fernández planteó su idea de que haya una capital alterna de la Argentina en cada provincia, con el objetivo de profundizar el federalismo. Y hay algo que en la Argentina repetimos incansablemente, esto de que Dios está en todas partes pero atiende en Buenos Aires. Que la verdad es demasiado ingrato que Dios haga semejante cosa con los argentinos Impuse a buscar posibles soluciones pues bien, ¿qué es lo que les vengo a proponer a ustedes? sacar a Dios de la ciudad de Buenos Aires y hacerlo circular por todo el país para que todos los argentinos de una vez por todas podamos tener cerca no solamente al presidente sino también a sus ministros la idea global de este proyecto que simplemente se trata de reglamentar lo que la constitución nacional ordena y que incomprensiblemente nunca hemos hecho es crear en cada provincia ...una capital alterna de la Argentina... ...y obligar al gobierno nacional... ...una vez al mes... ...a sacar al gobierno nacional... ...e instalarse en esa provincia... ...para conocer in situ... ...los problemas de la provincia... ...y escuchar in situ las demandas... ...de los que están en esa provincia. Gobierno. El colapso de una estructura tubular en las obras de la nueva terminal de pasajeros del Aeropuerto Internacional de Ceiza, provocó el martes por la tarde la muerte de un obrero y dejó al menos otros 13 trabajadores heridos. El fatal suceso ocurrió en el marco del apuro del gobierno nacional por terminar esa obra una estructura metálica llamada Zeppelin, para que el presidente Macri pudiera inaugurarla el 30 de septiembre. Tras una alerta del gremio, el Ministerio de Trabajo bonaerense había ordenado suspender las obras el 13 de septiembre pasado por infracciones a la Ley de Seguridad e Higiene como los riesgos para trabajo en altura y la falta de capacitación de la Brigada de Emergencia para actuar en caso de un accidente. Judiciales el ministro de Justicia, Germán Garabano, consideró que los movimientos sociales que protestan tienen un atisbo de renegar de la democracia y advirtió que estas medidas de fuerza podrían configurar un delito de sedición al tiempo que los instó a que se presenten a elecciones si quieren ejercer política. Garabano se expresó de esta manera en la previa de una nueva jornada de piquetes y protestas en la ciudad de Buenos Aires. Cuando la gente se quiere manifestar y lo hace masivamente, obviamente las fuerzas de seguridad y la justicia eventualmente pueden ordenarla, pueden sancionar a aquellos que violan la normativa específica. En definitiva es una forma que tiene un atisbo de renegar de la democracia. ¿Sí? Y algo que nuestra constitución expresamente prevé es que el pueblo no gobierna ni delibera, sino por medio de sus representantes. Está claro. Es un delito, es un delito de sedición. Sindicales. Autoridades de la Confederación General del Trabajo y del Frente Sindical que lidera Hugo Moyano se reunieron en la sede de la UPCN para comenzar a dialogar sobre la unificación del movimiento obrero. La reunión llegó el momento en que los principales jefes sindicales comenzaron a mover sus piezas de cara al nuevo escenario político que se avecina luego del 10 de diciembre. Omar Plaini, Secretario General de Canillitas este gobierno, hay que decirlo con, con las palabras claras, ha fracasado en su trazado económico, ha generado cuatro millones más de pobres, hay cientos de miles expulsados de su fuente genuina de trabajo, la situación ustedes lo ven todos los días, hay hambre en la Argentina, es increíble, y nosotros tenemos una responsabilidad como dirigencia sindical, porque nosotros creemos que lo único que dignifica es el trabajo, y también tenemos que aportar en el nuevo gobierno nuestra mirada, nuestra perspectiva, y lo que decía Héctor, nosotros seguramente vamos a hacer un aporte, por eso esta reunión, que va a continuar con otras y que seguramente va a haber más no solamente los que estuvimos hoy acá, porque hay más compañeros dentro del movimiento sindical que por distintas razones que ustedes ya conocen hemos tenido matices, diferencias. Bueno, hoy vamos camino a ese reencuentro y me parece que es un gesto de madurez de la dirigencia sindical. Elecciones 2019. El candidato a presidente del Frente de Todos, Alberto Fernández, aseguró que el gobierno de Mauricio Macri se va a ir con una pobreza cercana al 40% y consideró... Que atender la pobreza es generar condiciones de desarrollo y no darles plata a los pobres para que los pobres sobrevivan en la pobreza. No es atender la pobreza darle plata para que los pobres sobrevivan en la pobreza. Ahora, cuando la gente sale a la calle harta porque no, no encuentran respuesta, no se los puede llamar silenciosos. Yo entiendo cada uno de esos reclamos. Pero lo que digo es que salir a la calle hoy es riesgoso. Puede ocurrir que alguno se se tralimite, cometa una locura, cometa un delito, mm. le pega un palazo a uno, empieza una trifulca y cuando nosotros sí. terminamos con un muerto en la calle, sufrimos mm. todos. Economía. Emanuel Álvarez Agis, uno de los economistas cercanos al candidato Alberto Fernández, cuestionó al Fondo Monetario Internacional por las demoras en el desembolso de los 5.400 millones de dólares. Dijo que es injustificable y que el programa fracasó porque estuvo mal diseñado. Vos haces todo lo que te pide el fondo y al final del día no te dan la plata. A mí me parece que eso institucionalmente es inaceptable. Grave, grave porque vamos a tener un banco que va a llegar muy escuálido eh, a diciembre y la verdad que lo del fondo eh, es injustificable. Eh. y yo Políticamente podría decir, no, qué bueno, porque no se la dan a Matriz se la van a dar a Alberto, pero a mí me parece que el antecedente a nivel país y a nivel institucional del Fondo es pésimo, digamos. porque qué? Vos hiciste todo lo que te dijo el Fondo, cumpliste con todas las cuestiones que exigió el Fondo, y el programa fracasó porque estaba mal. Judiciales La ex procuradora general de la Nación Alejandra Gils Carbó afirmó que Macri y Horacio Rodríguez Larreta volvieron a la carga con su intención de transformar la ciudad de Buenos Aires en una guarida fiscal. Relató que a fines de 2008, la legislatura porteña dictó una ley que intenta crear una inspección general de justicia porteña equivalente a la nacional. En ese sentido, aclaró que esa ley es claramente inconstitucional. Y ese poder reglamentario y fiscalizatorio implica tomar decisiones trascendentes sobre la responsabilidad de las sociedades y sus directivos frente a los terceros que los terceros son contratantes proveedores trabajadores el fisco nacional porque es, esta inspección es la que termina el régimen de transparencia y de acceso a la información y sobre todo la calidad de la información que van a proporcionar las sociedades cuando realizan actos relevantes como fusiones concentraciones balances anuales provincia. Sergio Lescano, delegado del sector de inspección del Ministerio de Trabajo de la provincia de Buenos Aires, se refirió al grave accidente que se cobró la vida de un obrero y dejó otros 10 heridos en el aeropuerto de Ceiza y señaló que el Ministerio de Trabajo no hace una tarea de inspección adecuada en la provincia de Buenos Aires. Podemos inferir o tener como hipótesis que fue por un apuro en las horas pero no se suspendió la obra. El Ministerio de Trabajo no mantiene una política de inspección acertada eh, en todo el territorio de la provincia. Es, hay un abandono y una dejadez. Las obras grandes deberían tener un programa especial de focalización de riesgos. y este es el caso donde no se cumplió. Andrés Watson, el intendente de Florencio Varela, calificó como un mero encuentro con fines electoralistas al anuncio de finalización de las obras que desarrolló el Gobierno Nacional en la Avenida San Martín, protagonizado por Mauricio Macri y María Eugenia Vidal. La política de un gobierno que no tiene sentido social, no tiene un acercamiento con la gente y que para armar un acto tienen que traer gente en combi y otros lugares. La obra esta habla más de, de lo lejos que están de la gente, ¿no? Uh -huh. De que tienen muchas horas de vuelo de helicóptero y pocas horas de reunión con la gente De patear los barrios, como hacemos los intendentes peronistas Viendo cuáles son las necesidades uh -huh. Para hacerte más claro, yo decidí no ir al acto eh, Primero, para no participar de un acto de campaña De gente que está destruyendo el país y la provincia Y segundo, porque mi sentimiento estaba con la viuda de Humberto José Bulacio Que es... ...quien paradójicamente falleció en el día de ayer en Ceiza... Eh, ...un trabajador de la construcción que vive en el barrio San Jorge, Florencio Varela... ...trabajador Ajá. de la construcción... ...y sí, creo que la verdad, no te culpo que no lo hayan tenido, que a Varela... Eh, ...de hecho, ni siquiera el presidente y la gobernadora lo sabían... ...porque arrancaron eh, sus alocuciones en Florencio Varela... ...diciendo que enviaban los pésames a las familias de Ceiza... ...sin Ajá. saber que el territorio que estaban pisando... Había una víctima de Seisa que trabajaba en Ezeiza, pero sí, que, claro, vivía, trabajaba en Ezeiza, claro. que vivía en Florencio Barril en el barrio San Jorge. política El candidato a presidente por el Frente de Todos, Alberto Fernández, aseguró que existen condiciones de negociación concretas con los acreedores privados y reveló que varios de estos le hicieron propuestas de salida razonables para el pago de la deuda tomada por el gobierno de Mauricio Macri. Yo siento que el problema de la deuda vamos a poder discutirlo y vamos a poder resolverlo en los términos del reperfilamiento y una nueva renegociación con el fondo. Porque lo que es evidente es que en estas condiciones la Argentina no puede pagar la deuda. Esto lo entienden los acreedores más que los argentinos y eso sí es muy impactante, porque los argentinos se ponen más severos a la hora de exigir condiciones de pago que los propios acreedores, esto llama mucho la atención pero es un llamado de atención a nosotros como sociedad, que me permito hacer que muchas veces nos volvemos más papistas que el Papa, y la verdad no hace falta yo siento que esa deuda vamos a poder afrontarla en una negociación seria y sensata con los acreedores y siento que vamos a poder ganar tiempo para crecer Elecciones 2019. Alberto Fernández y el ex ministro de transporte, Florencio Randazzo, se encontraron por más de dos horas. Esta reunión se dio en el medio de las especulaciones en torno a quienes podrían integrar un eventual e hipotético futuro gabinete en caso de que Alberto Fernández gane las elecciones. Sin embargo, y pese a los rumores y al interés del candidato a presidente de tenerlo en sus filas, Randazzo negó todo tipo de ofrecimientos. Fernando Chino Navarro, dirigente del movimiento Evita. Una posibilidad de ser útil, de construir, de aportar a, a mejorar la realidad argentina. Estoy seguro, no lo sé, pero estoy seguro que no hablaron de incorporarse a ningún gobierno. Son amigos que se reencontraron a charlar y le han charlado un montón de cuestiones, pero no creo que estés de al lado del ingreso al gobierno. Está latente, es obvio. Que, que lo de hecho es un cuadro de la gestión. Este, uno puede diferir o no políticamente con él, pero nadie difiere respecto a su calidad en la gestión, que es necesario. No sobran los, los buenos jugadores en la, en la Argentina, son pocos, pero bueno, va a ser una decisión de él y, y también lo que resuelve Alberto. Yo creo que hay que tener, esperar el proceso del reencuentro, seguramente a las otras reuniones. Economía: derrumbe en las importaciones. Las compras al exterior cayeron un 30,3%, según informó el Instituto Argentino de Estadística y Censos. El superávit se explica principalmente en la fuerte disminución de las importaciones, consecuencia de la recesión, se compran menos productos de consumo y menos insumos para la producción local. Educación. En un claro contexto electoral, la gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, decidió adelantar el pago de la cláusula gatillo a los 300.000 docentes bonaerenses. El pago del ajuste por inflación, correspondiente a los meses de julio y agosto, será en el décimo mes del año. Sindicales el secretario general de la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas, Pablo Viró, anunció que de no llegar a un acuerdo paritario con la empresa estatal Aerolíneas Argentinas, se aproxima un conflicto bastante profundo. En ese sentido, disparó contra el ministro de Transporte de la Nación, diciendo que Guillermo Dietrich los empuja al conflicto para usarlos políticamente. La verdad es que nosotros lo anunciamos del día 1 esto en el 2015 venimos diciendo que los procesos de la regulación, de, de liberalización de los cielos terminan como terminó en la década de los 90 con todos los laburantes de la calle, con todos los usuarios este, desconectados, con las provincias sin vuelos y con accidentes. Y esto del de accidente de, de Seiza tiene que ver con que... No les importa nada. Cuando uh -huh. les viene y le dicen que eres más número de operarios por metro cuadrado permitido, las obras paradas la pueden la de las garantías. Los tipos siguen a fondo y te muestran que el valor de la vida es relativo ante los negocios. Sí. Sí, entonces, y se muere el otro tipo y te siguen mostrando, no, la obra va a ser muy linda, y vos tenés a la familia destruida, y a, a 10 familias más que están este, teniendo a ver a ver qué si pasa, cómo evoluciona la salud, y este, tenés al ministro y, sí, presentando otra cosa. Hasta aquí, el Servicio Federal de Noticias de Arbia, Asociación de Radiodifusoras Bonaerenses y del Interior de la República Argentina. Para más información, entra en